Un hombre hirió de seis estocadas a su pareja en el sector Santa Ana de esta ciudad y posteriormente parientes de la fémina le propinaron un balazo en una pierna. El hecho ocurrió la noche del pasado sábado. Pero ella la tiene, ahí sí, la tiene, pues sabe que no, ya yo, yo llego, yo estoy discutiendo con ella y llegaron la familia entera y me cayeron. Entre todos yo me vi yo me vi acorralado, yo saqué un cuchillo y le tiré. entiendes? pero en realidad yo no sé, me fueron encima todo, el hijo de ella me partió con un banco ahí, ¿Tú ves? y de una vez el tipo llegó y me, y me fajó a tiro, ¿Tú me? A ti. eh, no es ébico, no es evico. Sí. porque tiene problemas, todavía. no, porque él es familia de la, de la mujer mía, el, la mujer de ella es familia de la mujer mía, ellos llegaron todos y me entran de una vez, tú me entiendes, cuando yo me vi que yo estaba acorralado, pues yo le tiré. Nelson Taveras, de 47 años, quien fue herido de un balazo en su pierna izquierda, habría inferido seis estocadas a Altagracia Olivares Cruz, de 42 años, en un supuesto arranque de celos. bien, cuando llega de trabajar y se va para un juego de dados, sea, hacen un pedido en un juego de edad, lo que me llegó a la casa y me entró la puñalada y que, que ¿con quién yo andaba? ¿Eso yo pasó le, el día de hoy? Sí, yo le dije, yo andaba con el papá. Con el papá mío, te lo juro por Dios y por los hijos míos, que yo andaba con el papá de los hijos míos, no me tire puñalada No, que yo te voy a matar, que yo te voy a hacer como le hicieron a las que mataron. Y me fajó a apuñalar y se le mandó a traer el niño mío, tirándole puñalas. Si el hijo mío no se mande y vuelve a un patio, me lo voy a matar. Y se puso con la hermana mía también, le tiraba a la hermana mía. Él dice que fue un esposo de una hija suya que lo hirió. No, ellos se un tiroteo afuera, yo no les sé decir quién, quién disparó. Porque en realidad yo traigo con Diana por centro de... ¿Por qué me dio toda la puñalada? ¿Cuántas puñaladas le dio? Ah, Dios, yo tengo como cinco, seis puñaladas. Tengo ahí, tengo ahí, tengo por aquí. Me tiró por ahí, por la mano, vea. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.